Bueno, eh, bueno les le, le recuerdo he la pregunta del día. <risas> <he> Amado, <chamearon. risas> <risas> Espérate para que me dé el número en uh, un momentito. ¿Considera usted que demanda contra Zapete luego de denunciar presuntos actos de corrupción? ¿Atenta contra la libertad de expresión? Denos su opinión, hágalo a través de nuestro WhatsApp que está ahí en pantalla. Zórate, tú tienes el número mágico de los equipos. sí. Y sí. tiene la foto de la candidata a vicealcaldesa a que acompañará al, al, al licenciado Emanuel Trinidad. Correcto. Vamos a ver la vamos foto, por favor. Pueblo. Si están disponibles, aquí estamos. Bien. Aquí ok, Bien, ahí aquí. está. Sí, Mírala esta es la, la, la, la mm. misma chica que vimos en el esa Facebook. Angie Paulino. Sí, esa misma es. No, Angie no era la que yo desea. Exactamente. Yo soy eh, sería bueno saber eso. sobre el perfil de, de, ella, ¿no? de Angie Bueno, podemos contactarla, traerla al programa sí, Para que con para nosotros con, Para conocerla que, eh, muy, eh, Miren, el asunto es este Con relación a la A la pelota Los toros están clasificados con relación a los gigantes El ISEI también El escogido También, nosotros solamente tenemos posibilidades De alcanzar a las Águilas, Encontramos a tres juegos de ellos el número mágico, no a tres juegos, o sea, el número mágico es tres. Cualquier tres. combinación de victoria y de derrota de las águilas con relación a los gigantes, eh, inmediatamente quedaré limitado O sea, que pierdan tres no, que nosotros ganemos tres. No, si las águilas ganan hoy y los gigantes pierden, baja a uno el número mágico. porque okay. suma de victorias y derrotas? Ah, okay, yeah. Una suma de las águilas o una derrota de los gigantes. Eso hace que el asunto suba, sume dos. O sea, que estamos... Eh, que todo es ganar, ganar. Si perdemos, no podemos... Perder. Bueno. Señores, venció el plazo para la inscripción de candidaturas. Ay. ¿Quiénes son nuestros candidatos? ¿Mm? A las seis de la tarde de ayer miércoles, venció el plazo para que los partidos hagan correcciones en las inscripciones de las candidaturas municipales, las cuales son los dirigentes políticos que aspiran a las diferentes posiciones municipales en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí tenemos eh, la salta, ¿no? Yo vi a Warner sí. ahí en una. Yo, yo no estoy <ríe> en, esta, en, en esta vuelta, <ríe> como dicen los. En ese <ríe> <ríe> bueno, la pregunta mía es la siguiente. Sabemos por eh, porque esta mañana leímos un mensaje de voz que enviara Emanuel Trinidad a Sócrates y, Sócrates y Sócrates lo compartió con todos nosotros. Sabemos que ya Emanuel es el candidato oficial de la fuerza del pueblo que ya tiene una candidata a la, a la vicealcaldía, que es la señora o señorita Angie, Angie, Paulino. Angie Paulino. La pregunta mía es, ¿esto rompe el acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano o sale el Partido Reformista Social Cristiano de la coalición o está limit, o, o, o podría apoyar a otra fuerza el Partido Reformista porque sé que el impasse se había producido porque le, los reformistas habían acordado eh, una cantidad X de regidores, pero res eh, resulta que aumentaron el número a su favor, según lo que me dijeron. ¿Pero dijera. quién lo aumentó? ¿La fuerza del pueblo? No, no, lo aumentaron los reformistas porque lo que pasó fue que el reformismo fue quien inscribió la candidatura. Ah, okay. Porque el reformista o, los, o el partido reformista está en tercera posición en la boleta. En cambio, la, la Fuerza del Pueblo, lea CPTD, está como en el 17-18. O sea, que eso no lo va a mirar prácticamente nadie para allá abajo. Eso es lo que ellos planteaban y ellos decían, la candidatura, la candidatura de la Fuerza del Pueblo es básicamente una candidatura del Partido claro. Reformista. Y entonces también quisieron colocar, o le plantearon a, a Emanuel, colocar una candidata que parece ser no, no, no era... No cuajaba dentro del panorama político que o de la estrategia política que se pretendía llevar. Esas situaciones crearon un impasse y finalmente, ante la situación de que la fuerza del pueblo y la coalición se podía quedar sin candidato, pues... Eh, eh, inscribieron a Manuel, pero tengo entendido que lo inscribió la fuerza. Sí, pero ah, según no. la, la comunicación que me envía Manuel Trinidad, el Partido Reformista Social Cristiano forma parte de la... Okay, perfecto, parte perfecto. De la sí. perfecto. Ah, muy bien. No, no, está, magnífico. Está ahí, está ahí. Porque pero, lo no, lamentable fue que no se pudiera se llamar se rompiera, eh, eh, la alta dirigencia del Partido Reformista. Para... Gracias, adelante, buenos días. Ah, adelante, por favor. Hola, Omar Hilario, precandidato. Ah, Omar, de los Omar. regidores Hola, que mencionó Omar. Hola, Omar. Por la Fuerza del Pueblo. Correctamente. Fíjate, realmente ayer, en el día de ayer, hubo un acuerdo con el Partido Reformista donde, como ya usted hacía mención, allí Paulino es la candidata a vicealcaldesa, Manuel Trinidad, a la alcaldía de San Francisco de Macorís. El Partido Reformista llegó a un acuerdo muy fructífero, donde ellos llevan dos regidores, uh -huh. eh, la Fuerza del Pueblo lleva seis regidores, los demás están compartidos entre el bis la, la Fuerza Nacional Progresista, el, el PQDC, este, el PUM, y, el y otros aliados que están ahí. Pero todo transcurre con normalidad, es una boleta competitiva, totalmente sí. vamos a ganar la alcaldía con Emanuel Trinidad y Angie Pauli. Sí, pero mira, Omar, lo primero que ustedes tienen que entender, eh, porque vi que lo dije, hablaste de la Fuerza del Pueblo, es que. Tiene que mencionar la coalición, porque realmente es una coalición de partidos, no es la fuerza del pueblo. Así es, Sí, así la sea. fuerza pero del pueblo. Entonces, y Omar, es de Omar es una entonces coalición. la fuerza del pueblo lleva seis regidores frente a dos del, del partido reformista dentro de la alianza. Bueno, recuérdate que el partido reformista es quien inscribe la La, la, la, la, candidatura. la candidatura. Correcto. Pero nosotros, independientemente de todo... Habían más compañeros que habíamos participado en una primaria interna que conocemos dónde están los votos y vamos a sacar los votos necesarios para ganar la alcaldía de San Francisco Macorís. Tú participaste de una primaria de la primaria del PLD. Así es. También Franco y la antigua, Altagracia Rosa, que son candidatos ah, regidores. Sí, que están, están ahí, ahí en la regiduría de... actualmente también. Mi sí, pregunta, Omar, mi pregunta: se sabe que todavía falta un fallo del tribunal. Sí. Por el caso mismo de Leonel y, y en él se representan todos los precandidatos O candidatos que participaron en una contienda Y está todavía el caso Si puede ser candidato En otras eh, en De cara partidos. a la última decisión que se dio Que era de la Junta Ellos te han legitimado para inscribir su candidatura Y para que la Junta lo acepte Entonces Si mañana bueno, viene una decisión del alto tribunal Tiene que dar la oportunidad que lo cambien porque yo no, actuaron bueno, apegados usted, a casi te te la ley sabe ahora. es una decisión del Tribunal Superior Electoral. Claro. Y realmente ya eso es difícil que el Tribunal Constitucional se vuelva a eso No, a tratar, no, no, no, no es difícil. Es, un, no, es una alta no. corte que está tomando una decisión. No, no, no es difícil, lo... Omar. Realmente no. no lo es. El, el, el Tribunal eh, Constitucional puede tomar la, la decisión que entienda del lugar, ¿no? No, es, no es difícil. Y su decisión sí. se impone a todo Pero el claro. año. está, bien, está es lo, bien, Es lo contrario el a lo que tú estás planteando. Es lo más importante, claro. es precedente marcado. Claro, exacto. Pero bueno, eh, también hay una cosa. Eh, una. Vamos a ver el escenario. Si en el escenario se diera eh, una situación en que se le prohibiera a Leonel Fernández el hecho de ser candidato, Suponiendo ese escenario, eso no afecta a, a, claro que no, pues a, a, a esta boleta, o, o, ¿o lo afectaría Omar? Sí, sí, sí, totalmente. Sí afectaría sí. a, a las personas que participaron en las claro, primarias claro. y que. De hecho, aquí el, el propio candidato, candidato a Avanzar a lo que viene a lo que va a acontecer. El Tribunal Constitucional tomará la decisión en su momento de preciso. Pero vamos, claro, pero claro, vamos imaginando claro. el escenario, Omar, a ver qué podría pasar. Estamos imaginando nosotros, un escenario. Nosotros. Omar, bien, gracias gra por tu gracias, llamada, muy amable. Gracias a Dios. Cuídense mucho. Suerte. Una pregunta a ustedes, abogados. ¿Hasta qué o cuál es el proceso en el que podría pasar que el Tribunal Constitucional le diga a estos candidatos que no es posible que se, sea, que representen algún partido? Hay tres acciones interpuestas en el Tribunal Constitucional que se pidió que se uh, refundieran, se conozcan una sola, si el Tribunal Constitucional decide que las instancias sometidas declarando la inconstitucionalidad de las dos leyes, la de partido y la de agrupaciones políticas, son acorde con la Constitución, entonces dejaría sin efecto la que rindió el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral estaría obligado a no aceptar la inscripción de esa candidatura. La situación que se abre es si se habría que inscribir entonces, a si alguien... ¿Se conforme, a... conforme con ah, la Constitución? que dije, lo dije. Okay, okay, conforme con okay. la Constitución. Entonces, lo que habría que determinar es si se previó eh, que en el caso de cuando se inscriben regidores, síndico y qué sé yo cuánto, generalmente le ponen un sustituto, o un suplente. Eh, lo que habría que determinar si ah, entraría el suplente o se le daría a los partidos, se habilitaría la posibilidad de que cambie, porque... No veo, no he visto ninguna parte legal que contenga esto porque esto es una situación inédita que no se ha producido nunca en la historia de la República Dominicana, sí, es. pero la situación es esa. Bueno, ante todo esto entonces están, y pudimos sentir a Omar cuando se le preguntó un poquito como que se quiso acelerar, y, y, no es no? que es política o sea, sí. él no puede estar llevando incertidumbre a la gente él claro. tiene que vender a la gente la idea claro, de que todo de que está bien de que sí, todo es está resuelto es y que no. va realmente el tribunal va a fallar a favor caso, de él, eso, eso, es, ellos ellos es van normal. a vender por supuesto que tiene que decir que sí porque no va a decir bueno estamos esperando pero como que sentí que se un poquito no sé si lo percibieron porque o sea es una tensión eh, entiendo yo la que po podrían ellos estar viviendo porque podría suceder que entonces no fue no sean los candidatos a través de una eh, ¿Cómo, ¿Cuál es el término que se utiliza en derecho? O sea, de una toma de decisión. De, de, ¿Una precedente de, de, tú dices, por ejemplo? Como... No, la decisión que tome el Tribunal Constitucional sí. y que de hecho sus candidaturas se caigan. Esto sería sí. muy terrible no, para y... esos partidos y esos candidatos. Siempre se ha dicho que ahí se va a hacer lo que le convenga. Y por eso. Y por, la gente aquella. Y por eso. Bueno. No, porque que no podemos verlo así. Eh... Bueno, pero. Es, es que se son ha 13 dicho. jueces. Y no es verdad que esos 13 es que jueces van a estar. No es verdad que esos 13 jueces van a estar a favor no eh, necesariamente de, de, de todos, de una facción o de la otra. Se necesitan eh, eh, nueve votos, eh, eh, por ejemplo, eh, a favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es cierto que la decisión del Tribunal Superior Electoral sea vinculante para, eh, para el Tribunal Constitucional, eh, ni tampoco sea, si se quiere, un referente, porque de ahí sí... En un momento, por ejemplo, en que el Tribunal Constitucional decida CIDA sí es vinculante para todos, o sea que no se puede tomar eso como referencia porque incluso a la propia Suprema Corte de Justicia el tribunal le ha tomado muchísimas muchísima sentencias y se la ha anulado. No, pero pero sí es referente, o sea, la inscripción de los candidatos, de leonel Fernández y de todos los regidores se hace en base a la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral. Sí, si no esa, es, no si es... esa decisión existiera no hubiesen ellos podido tomar esa decisión lo que no es oponible a la Suprema Constitucional, porque no, es el, el último organismo que interpreta la Constitución. Lo digo porque, lo digo porque eh, por Exacto. ejemplo, el caso de Omar dijo es muy difícil que el Tribunal Constitucional emita eh, eh, no, una no. opinión diferente, el, aló, y no es así. Él tiene que decir es, eso? Es, ¿Aló, autor. buenos días? Pero ¿Tiene que decirlo? Buenos días. Por, por su buenos días, adelante. Buenas, buenos días, adelante y que la de la mañana Rafael no Díaz que habla. No, ah, fue el día, adelante. Nosotros hablamos con ustedes de WhatsApp, ¿no? pero esta vez aparece. Aparece aquí sí. que hay 100 inconvenientes sí. porque no han entrado en la que se <susurra> Y nos tenemos que referir específicamente a si hay CD, no sé, Fulvio, que, como está en la casa de la Fonsi. Rafael, tenemos un problema con tu llamada. Rafael, ¿nos escuchas? Tenemos un problema con tu llamada, sí. es que no se está escuchando bien, no sé si es que tienes algo de televisor, eh, televisor o, o, o la bocina del teléfono, pero no te estamos manera? entendiendo. Repite un poquito más despacio, y nos bajan ¿Por? el retorno aquí, por favor. ¿Por Vamos qué? a escucharte ahora. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. sí, sí. El Dice, a ver, ¿cómo entiende algo? Porque ciertamente me gustaría saber qué estarían violando una persona que venda globos eh, en un okay. parque. No sé qué punto referencial de la ley municipal, a la fundo de la señor Alcalde, que le demos una oportunidad a estos jóvenes, porque ciertamente es que se dedica a vender globos, señores. Es porque prácticamente no sabe las cosa que hacer. Y ese es un medio para ganarse la comida de una manera. ¿Pero a qué te entonces, refieres? una estimulación, entonces, Parece que le quitaron los a, los, a los jóvenes que le vale. quitaron su pechal, a los globos que venden en parque, Okay. Eh, y que han ido frente al ayuntamiento y ni siquiera caso le hacen. Tú seres humanos primero y luego ciudadanos. Entonces habría que ver qué que están influyendo más, porque ciertamente lo que estamos empujando a esos jóvenes es a coger el camino. Que todos sabemos dónde van cuando se les cuarta a un ser humano la forma de ganarse la vida. Bueno, Pero no eh, necesariamente. Eh, bien, Gracias por tu Mira, llamada. Muy llamada? A eso? Yo sí. creo que es acertada sí. la decisión sí. del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Independientemente de aquello que, que dice Rafael del derecho a, a trabajar que tienen lo, la, la, los vendedores, pero ¿qué pasa si tú le permites al que vende los globos colocarse ahí, tiene, tiene también que permitirle, que permitirle al que vende los pinchos y tiene que permitirle a, a que todo el que quiera ir a que vender vende el que vende los plátanos y que quiera que no hay diferencia. Y entonces, eh, bueno, quizás eh, no, no, eh, bueno, se la no, retiene como le... una oye, es que esa es su mercancía, esa es su propiedad. Sí, pero... Y yo no eh, pueden quitárselo, eso es, un, eso es un acto de autoritarismo. Yo, yo presumo que, que se lo devuelve. Pero tú no oyes lo que dijo el que no, que han ido al ayuntamiento y no le han dado no, pues ninguna entonces respuesta. ahí el alcalde tiene que responder a eso. La pero en relación es, a eso, los parques, señores, están adecentados. No podemos nosotros permitir que se conviertan en un antro, eh, como había un parque aquí en San Francisco de Macorís, en la parte alta, un antro de corrupción, donde incluso llegaron a montar eh, negocios de bebida dentro del parque. Y hubo que abolir todo eso. Porque ahora el ambiente que se da es un ambiente familiar. Lo que tienen claro. que hacer los vendedores es tratar de, de, colocar, de ubicarse en algún lugar parte, por ahí, claro en, en una sí, esquina. Se, donde está cuidan, bien, eso eh, está bien, pero que no le quite la mercancía. No, claro, eso es robar. Claro. De mañana.